Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos ya aquí transmitiendo nuestro programa de Conciencia Tech. Por cierto, ahorita que me estoy viendo en la cámara me veo muy cerca, entonces lo voy a alejar un poquito. Los saludo a todos. Soy David Gutiérrez. Y estamos muy contentos, el equipo de Conciencia Tech, de regresar después de darnos una pausa pues bastante amplia como para recargar pilas, para ver, eh, generar algunas nuevas ideas para nuestro programa y muy contento de, yo en lo particular, de estar transmitiendo desde el Centro de Medios del Tecnológico Monterrey en Puebla, que es nuestra estación de radio tráfico 109 y también muy contento de saludar a, a mis compañeros y amigos que están, eh, en sus eh, por ejemplo, Raúl en su casa, ¿verdad? Y yo la... Eh, directamente desde otro campus del Tecnológico de Monterrey. La verdad que gusto saludarlos, así como a nuestro productor Andrés Martínez Bernabé, que es estudiante de la carrera de IMI y que siempre nos ayuda con la producción de este programa. Y saludo a mis a mis compañeros conductores y amigos. ¿Cómo están? Yola, Raúl. Hola, pues buenas tardes a todos y, y tal como lo comentas, David, pues regresamos muy contentos, entusiastas, después de de una pausa de, que tuvimos ahí en, en las sesiones, en las transmisiones, y pues con toda la energía para poder compartir, hay diferentes temas, ya tenemos un plan de, de trabajo, y pues también los saludo con muchísimo gusto, muy contenta de estar nuevamente colaborando, David, Raúl, Andrés, y a todo el auditorio, por supuesto, que nos escucha Muy bien, pues igual, igualmente muchas gracias, buenas tardes, la verdad es que también emocionado, contento siempre de compartir, de tener... Este espacio de reflexión, de colaborar en conjunto, de saber cómo está el clima, incluso en otras latitudes, eh, y pues a darle justamente para, esperamos aportar algo mejor de lo que hemos hecho anteriormente. Y como siempre, invitarlos a que nos escuchen y nos vean a través de la página de la estación de Radio Tráfico 109 y la página de Conciencia Tech. Y que nos pongan ahí comentarios, realmente nos encantaría que, que nos dieran ideas, que nos eh, compartieran y nos aportaran si sí, algo de los temas que, que, que tocamos aquí les ayudan o eh, les están sirviendo para experimentar algo. Y hoy el tema es el primer tema que planteamos para esta nueva temporada eh, creo que es algo bien interesante y que tiene que ver con eh, lo que nos sucede todos los días a los que trabajamos, ¿verdad? En alguna institución, empresa, organismo no gubernamental, el mismo gobierno, en, es decir, en diferente tipo de empresa o entorno, donde siempre hay seres humanos a nuestro alrededor. Y es precisamente esta parte de generar estrategias para trabajar en equipo. Eh, Quien piense que Siempre vamos a estar trabajando de manera individual, y eso lo digo por nuestros mu muchachos o muchachos que estén interesados en estudiar una carrera profesional. La verdad es que no es así. Vamos a trabajar siempre en conjunto con otros seres humanos. Y eh, abro el micrófono para que empecemos con el tema, quien quiera comenzar. Bien, pues si me lo, me lo permiten, David, Raúl, pues efectivamente yo... Pienso que el trabajo de equipo, y, y ya ustedes me dicen si están de acuerdo, es una competencia. Incluso dentro de nuestro modelo TEC21 viene declarado como una competencia. Y, y ahorita con lo que comentabas, David, pues que de repente, por nuestro carácter, nuestra personalidad, a muchos se nos facilita de repente trabajar individualmente. Dices, es más fácil, yo me pongo de acuerdo, yo manejo mis tiempos. Eh, yo, yo decido cuándo, si continúo, si paro, pero al ser seres sociales, o sea que no nos podemos aislar, somos parte de una sociedad, somos parte de una comunidad, siempre vamos a estar trabajando por objetivos comunes y cuando hablo de objetivos comunes, pues pueden ser a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel escolar, por supuesto a nivel profesional y de que es más difícil trabajar en equipo, claro que es, es más difícil trabajar en equipo, es un músculo que tenemos que fortalecer, ahorita lo decía, es una competencia que tenemos que estar desarrollando continuamente, pero creo que una vez que lo manejamos, así como lo decía ahorita, es solo fortalecerla e ir trascendiendo e irla perfeccionando para lograr mejores objetivos. Sí, y pues coincido contigo, yo y justamente, pues somos parte de un sistema en este caso, y entonces se requiere de la cooperación y colaboración. Eh, en ocasiones trabajaremos en equipo, con un equipo directo, sí, de manera frecuente, recurrente, sí, pero continuamente vamos a estar colaborando en equipo, independientemente de que, por ejemplo, alguien sea un freelance. O se trabaje de manera autónoma, no quiere decir que va, a o que va a trabajar individualmente, requiere de proveedores, requiere de trabajar con clientes, ponerse de acuerdo, escucharles. Entonces... El trabajo en equipo no es solamente para nuestros equipos de trabajo, sino para que realmente funcione, en este caso, nuestra profesión, ¿no? Imagínense que realmente alguien trabajara individualmente, pues, ¿a quién atiendes? ¿a quién le sirves? No no habría realmente esa, esa conexión. Entonces, es fundamental el desarrollar esta competencia, como bien dice Yoli, en el Tech, es algo que está muy marcado y una vez que se aprende a, nunca vamos a terminar de aprender esto pero eh, yo creo que eh, una vez que vamos fortaleciendo el músculo es mucho más sencillo eh, no solo te relacionarse adecuadamente sino como bien dices cumplir los objetivos, anteponer los objetivos grupales este, y posteriormente y por consecuencia llegar a los objetivos individuales eh, y, y los dos mencionaron algo que creo que es fundamental eh, primero eh, eh, lo que menciona Yola que es eh, la parte de trabajar en equipo es, no implica solo eh, eh, en una organización O atender a tus clientes o a proveedores para prestar un servicio Sino también implica eh, el entorno familiar, tu entorno de casa, de hogar Donde también eh, requieres generar estas competencias de trabajo en equipo Porque al final de cuentas si tú tienes una familia o estás conformado un núcleo familiar, ya sea directo o indirecto, tendrás que, y compartes espacios con ellos, pues tendrás que hacer eh, acuerdos y trabajar nego y negociar y, y actuar eh, en consecuencia porque no, es, no eres un ente solo, ¿no? Y de, dentro de las organizaciones también podemos encontrar eh, esta parte de, de los equipos y también podemos darnos cuenta de que los equipos sufren, si, si me lo permiten así, ciertas etapas o podríamos llamar, tienen ciertos eh, niveles de manejo del músculo, como lo mencionaron ustedes, ¿no? Y lo voy a poner en, eh, como un ejemplo claro, figurémonos a dos personas que pertenecen a dos equipos distintos dentro de una organización y, y, por ejemplo, un equipo está conformado a lo mejor por cuatro personas y esas personas tienen un líder y apenas se conformó el equipo, luego entonces se están reuniendo con su líder a lo mejor dos veces por semana y están estableciendo algún tipo de, eh, de seguimiento para poner metas, para ponerse de acuerdo, etcétera. Y por otro lado podemos tener un equipo que a lo mejor es de ocho, de 10 personas, pero este equipo ya lleva mucho tiempo trabajando junto. Entonces a lo mejor solamente se reúnen una vez al mes con el eh, líder correspondiente para dar seguimiento a las tareas. Entonces, démonos cuenta cómo eh, creo, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, los equipos tienen un desarrollo y etapas por las que van pasando. Sí, fíjate David, que has tocado un punto muy importante y creo que ahí estriba la diferencia de cómo percibimos esa madurez en lo que tú dices cómo van pasando los, vamos a decir los equipos, ¿no? Una vez que formas un equipo de trabajo, puede ser a nivel organizacional y que les permita estar conviviendo y reforzando el alcanzar ciertos objetivos. Creo que un punto crucial y clave para que haya un efectivo trabajo en equipo o un nutrido trabajo en equipo es que realmente se entienda el concepto de trabajar en equipo. Podemos tener un equipo de trabajo, ha, hablemos de, vamos a decir, a nivel laboral, a este, imagínense nosotros en nuestro ambiente, podemos participar en un equipo de trabajo donde el equipo dice, David, este, tú haces la parte uno; Raúl, tú haces la parte dos; Andrés la parte tres y yo le iba a hacer la parte cuatro. Y después coincidimos en un punto, armamos el rompecabezas y con eso estamos sintiendo que cumplimos con un trabajo en equipo. A, a lo mejor, supongamos que es un trabajo escrito, que tenemos que, tenemos que realizar un entregable a un líder directo, y al yo haber hecho mi parte aislada, se supone que a lo mejor la hice con una tipografía en negrita, eh, en un tamaño de letra que a mí se me hizo muy creativo, a lo mejor, David, tú eres más tradicional y le metiste una Time New Roman, eh, Raúl, a lo mejor tú le quisiste meter una tipo Disney, bueno, ahí ya mencioné una, una marca, pero eh, cada quien está haciendo su parte. Y creo que aquí un punto crucial es que haces tu parte de manera individual y el hecho de juntar esas piezas no es un logro en equipo. ¿Por qué? Porque no estamos actuando con corresponsabilidad. Eh, hace poquito le, le puse a, a recoger su cuarto a mi hijo porque estaba ahí un poquito desorganizado. Entonces, él recoge el cuarto efectivamente, pero saca la montaña de ropa y la pone afuera de, afuera de su cuarto ahí precisamente. Entonces le digo, a ver, ven para acá y le digo, oye, ¿ves que, qué hiciste? Le dije, o sea, no se vale, mira que, pues este, si es que tú me dijiste que recogiera mi cuarto, ves, está impecable, ya lo recogí. Sí, le digo, pero la acción que tú estás haciendo es, bueno, saco y afecto a otro, lo pusiste a un lado de la recámara de tu hermana, le digo, o sea, eso no se vale. Entonces creo que eso es trabajar en, no es trabajar en equipo. Cuando tú eres realmente parte de un equipo, cada decisión y cada aporte que tú vas a hacer al logro del objetivo es corresponsablemente y ver cómo va a sumar y cómo va a nutrir el alcance de ese objetivo. No sé qué opinan al respecto. Sí, me encantó el ejemplo, sobre todo porque está muy aterrizado lo que continuamente hacen los chicos, ¿no? en este caso los estudiantes, pero eso lo trasladamos a nivel macro, por llamarlo de alguna forma, a las empresas. no. O sea, esa tipografía, ese espaciado, ¿no? Es, ese, esa comprensión, yo comprendí esto del tema y lo pongo y a lo mejor no tiene una narrativa uniforme, o sea, eso sucede en las organizaciones, si no tenemos una visión clara, no hay un liderazgo, en este caso, alguien que, eh, que pueda orientar, que pueda guiar, cuál es la dirección, qué es lo que se está buscando, qué es lo que se espera, hacia qué, hacia dónde se está trabajando, y cuáles pasos son consecuentes para llegar ahí, pues cada quien puede tomar su rumbo y puede ser de manera eh, aislada, efectivo, ¿no? Como bien decías de tu, de tu hijo, o sea, a lo mejor es, fue efectivo, él cumplió con el trabajo que tú le encargaste, ¿no? Pero no consideró al sistema en general, este, y eh, pues un aprendizaje que él está tomando, pero sucede aquí, ¿no? Yo puedo decir, mira, yo a lo mejor cumplí en mi área de trabajo y cumplí con mis objetivos, sin embargo, a lo mejor no consideré que otras áreas pues estaban siendo afectadas, afectadas o tenían repercusiones por mis actos u omisiones, ¿no? Y eso es algo que sucede y ahorita me está justamente ocurriendo eh, o nos está ocurriendo en equipo precisamente que estamos haciendo unas cuestiones y pagos y esto este, digo, es fuera del TEC, pero estamos en colaboración continua con el área administrativa, ¿no? En este caso. Y ahí se nota el de repente cómo se hablamos en distintos lenguajes, ¿no? Y que se requiere unificar porque si no retrabajamos, hay molestias, hay fricciones y al final todos estamos en un mismo barco ¿no? entonces de nada serviría que si ya se está inundando el barco pues yo estoy quitando el agua y la he hecho al, al, al, al lado ¿no? con mi compañero, con mi colega, cuando en realidad lo que estoy haciendo es solo pasarlo de un lugar a otro pero nos estamos uniendo al mismo tiempo entonces eso es muy importante o sea, y por eso te digo que coincido con esta o esta referencia, es un reto definitivamente, pero pues la vida si no hubiera retos no se pone interesante ni divertida y, y, y creo que, eh, aparte de ser un reto, eh, al final de cuentas, eh, como lo mencionaron, implica liderazgo, implica co coordinación, implica negociación, responsabilidad. Y estamos hablando de las dimensiones de un liderazgo consciente, ¿no? Eh, como en los tres hemos estado metidos en esto, tenemos que, que, que establecer que estamos hablando de este tipo de, de, de dimensiones o. Entornos, ¿no? Estamos hablando desde lo personal, de acuerdo a mis valores, a mis principios, cómo contribuyo a la organización y al equipo para generar el resultado sin, dejarme de, de, sin dejar de visualizar todo el sistema, como lo haría un ingeniero industrial y de sistemas, ¿no? Cómo afecta mi, mi, mi individualidad a todo el sistema en particular. Pero también implica esta parte interpersonal de las relaciones, ¿no? Esta parte de las relaciones con las otras personas. Cómo el no manejar de manera adecuada un compromiso puede deteriorar una relación eh, eh, de equipo familiar, de trabajo, eh, eh, eh, cualquiera que ella sea, ¿no? Cómo el no llegar a acuerdos o a comunicar correctamente lo que se espera de algo puede ocasionar este tipo de fricciones que eh, las personas pueden tener y entonces esto va deteriorando las relaciones y por ende también puede ir deteriorando los resultados que se tengan y resulta ser que a lo mejor llegamos a los objetivos a los KPIs o a los indicadores que tenga una organización pero resulta que llegamos a costa de la salud emocional o personal de una persona de uno de los individuos del equipo o bien eh, a costa de una rotación de personal muy alta. Entonces, creo que eh, en este entorno de construcción de equipos, sí se requiere un liderazgo que sea capaz de visualizar todas estas dimensiones de, de nuestro entorno. Eh, sí, David, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de, de compartir. Eh, creo que algo que me voy a poner el contexto de, de maestra de, o, o ustedes así cuando les ha tocado dar clase. De repente tratamos pues de que los equipos de trabajo queden homogéneos y haya diversidad. ¿Y a qué nos referimos con esa diversidad? Lo menciono ahorita que, que decías pues lo importante que era la comunicación, que, se, que sepan qué objetivo es lo que se está alcanzando, la parte de liderazgo. Pero una de las funciones principales de un buen líder o nosotros en el aula cuando estamos fingiendo, fingiendo como profesores, es cómo le hago de acuerdo a las habilidades que yo he detectado en mis alumnos, en mis alumnas, pues que ese equipo quede homogéneo donde haya diversidad, porque sabemos que cada quien tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos y por supuesto, diferentes áreas de oportunidad. Entonces, la comunicación que tú has mencionado ahorita es totalmente crucial. ¿Qué tal si de repente armamos un equipo y le, lo llevo la, al área laboral? Alguna vez trabajé en una empresa donde me pusieron este, en el área de ventas y, y recuerdo que, que yo no sabía que se manejaba así como que un top de, de clientes y que por ejemplo, aunque en un programa de, de producción, si llegaba uno de los clientes top-tep, se tumbaba todo el programa de producción por atender la, la solicitud de, de, de ese cliente, vaya de ese cliente top entonces cuando falla la comunicación, digo yo tenía toda la mentalidad, acababa ingresada a la empresa, este, como que estaba fresca, todas las ganas de seguir adelante, pero recuerdo que me tocó una de las primeras regañadas más fuertes, pues entonces es cómo, cómo puedo aportar algo que yo no he entendido como tal, o a lo mejor que tengo un área de oportunidad que no he detectado porque previamente no me puse a a ver, a leer, a investigar lo que eran los clientes top 10 de, de la empresa, ¿no? Entonces creo que esto también sucede, nos, nos sucede en el aula de repente, un alumno que fue evaluaron mal, una alumna que fue evaluaron mal, y resulta que ya si te pones a escudriñar, a, a investigar más, pues resulta que a ese estudiante le asignaron la parte analítica del proyecto final, ¿no? Pero este estudiante, pues es, es el que de repente le cuesta más trabajo, o que es más introvertido, no se acerca a preguntar al profesor, no se acerca a preguntar a la profesora, eh, entonces pues ahí es donde empiezan los conflictos en cuanto a la comunicación tanto por el lado del resto de los equipos como también yo no saber expresar que tengo esta área de oportunidad y que ocupo apoyo o que bien no se va a cumplir lo que esperan de mí porque no tengo esa habilidad entonces creo que un punto crucial de los líderes como tal es tener ese feeling, esa sensibilidad esa empatía de que cuando se hagan los equipos de trabajo, si bien todos luchamos pues, con ciertos estándares, nos evalúan ciertos KPIs, pues bueno, este, tratarnos como personas antes de como números y ver cómo aportamos realmente ese objetivo desde la persona como parte del equipo ahí dentro del trabajo. Sí, pues es que este tema es bastante enriquecedor porque aborda diferentes tópicos, ¿no? O sea, no solamente es... O sea, trabajar en equipo implica tener una comunicación asertiva, implica tener empat, desarrollar la empatía, sensibilidad, ¿sí? Eh, pensamiento estratégico, visión. O sea, requiere de varias cuestiones, precisamente. Y me parece interesante este, este punto, sobre todo porque eh, yo creo que mientras el equipo, los colaboradores tengan una actitud y disposición para eh, colaborar hacia un objetivo en común, se le puede ayudar, ¿no? Se le puede guiar, se, se le puede orientar. Aún cuando carezcan de las competencias o habilidades técnicas que se necesiten para dicho, para, para dicho trabajo, dichas actividades, el, la complejidad viene cuando la actitud no está presente, aún en caso contrario, ¿no? Cuando en realidad, eh, este, cuando la actitud no está presente y a lo, a lo mejor son muy competentes técnicamente y tienen muy buen dominio, ¿No? Y, pero, por ejemplo, son personas que eh, pueden ser muy buenas en su profesión, este, pero a lo mejor, eh, no sé, hacen grilla, eh, por ahí ah, boicotean, ¿no? O sea, de repente es complicado porque te pones en una disyuntiva que dices, híjole, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, por un lado, estas personas a lo mejor me pueden ayudar a, a alcanzar el objetivo de manera más rápida, de manera efectiva, pero trae estas consecuencias, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena? mantener a este colaborador a esta colaboradora en este sentido. En el caso de, de los líderes, ¿no? En dado caso. Pero este de nuestra parte pues eh, requerimos también de un ejercicio de liderazgo independientemente de que la posición en la jerarquía, ¿no? No este no nos diga que somos líderes. Este eso también se se requiere y pensar, no sé, yo creo que algo que ayuda bastante, no o sea, lo digo en palabras y en palabras suena fácil, pero el poder eh, hacernos dueños del objetivo. De, o sea, si es el objetivo de la empresa, pues me, me siento como dueño de la empresa. Si es el objetivo de un equipo para otra cuestión, me siento como dueño de, como si yo hubiera planteado el objetivo, y eso ayuda bastante para poder pensar desde distintas perspectivas, y no solamente con mi rol. Creo que lo que acabas de, de tocar, Raúl, es algo fundamental, eh, y, y, y es algo que que toca mucho, Fred, también, ¿no? Si, si te ves como parte del problema, te ves como parte de la solución. Y creo que aplica también a los equipos. Si te ves como parte del equipo, te ves como parte de los resultados, ¿no? Y, y esto eh, implica eh, un proceso de madurez y de desarrollo. Eh, cuando tocamos este tema, dije, ah, es este tema está padre. Y, y, y me puse por ahí a investigar. Y, y encontré por ahí que hay un modelo que le llaman modelo perform que habla de las fases que tienen los equipos de trabajo dentro de la organización. Y, y habla de que tienen una primera fase, que es una fase de orientación. Y es cuando requieren más del apoyo de su líder, eh, porque tienen una mayor dependencia hacia la autoridad, ¿no? Y se busca esta parte de establecer, de establecer metas, no de definir tareas, objetivos, proporcionar orientación porque las personas que conforman ese nuevo equipo pues se están preguntando dónde encajo qué se espera de mí entonces eh, me suena lógico que en esta etapa se requiera mucho apoyo del líder en cuanto a la dependencia hacia la autoridad no me eh, la otra etapa que, que mencionan es la parte de la insatisfacción eh, que es la segunda etapa que menciona este modelo y que dice que Existe una discrepancia entre las expectativas y la realidad. Hay de un cierto malestar hacia la autoridad y se encuentran en el momento de estar redefiniendo objetivos, roles, tareas y están en el momento en que también están desarrollando la competencia de trabajar en equipo. Y eh, la otra es que están aprendiendo a trabajar juntos y a eliminar barreras emocionales. Eh, no sé qué les parezcan estas dos etapas y luego les comento las otras tres si les parece lógico. Sí, sí, pues está padrísimo lo que acabas de, de compartir. Nunca había escuchado el modelo, pero tiene, tiene mucha lógica, David. Y en mi experiencia, y digo, estoy segura que por ahí, ahorita que lo mencione, van a, van a recordar alguna situación similar, ya sea propia o que nos ha tocado vivir con otros equipos de trabajo, con nuestros estudiantes. Cuando se trabaja en equipo, pues hay un objetivo, ¿no? Hay un objetivo que cumplir, este, tratamos, ahorita lo mencionamos, de que sea homogéneo, que se identifiquen las diferentes capacidades, los diferentes talentos. Por supuesto, siempre es sano que exista la figura de líder para que guíe. Ahorita tú mencionabas eso bien importante, eh, David, de que pues hay un liderazgo pero es malo que haya dependencia total del liderazgo para tomar decisiones, porque entonces no se está dando como tal el equipo de trabajo. Y bueno, ¿qué sucede cuando de repente no se llega a acuerdos dentro de esos equipos de trabajo? Donde es cuando se generan conflictos. A, hace ratito lo decía Raúl, ¿no? Pues a lo mejor puede haber personas muy capaces excelentes en sus diferentes áreas, en sus diferentes disciplinas, estamos cumpliendo con la parte de que tenemos equipos multidisciplinarios, pero ¿qué sucede cuando no sabemos manejar conflictos? De repente, a lo mejor cada uno de los que estamos aquí somos los mejores en nuestra área, somos muy capaces, pero resulta que no se logró el objetivo en común. Entonces, se presenta un conflicto y ahí es donde tenemos que probar realmente si es trabajo en equipo, cuando demostramos si sabemos manejar la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuántos grandes trabajos se han ido a la borda por no saber manejar la inteligencia emocional en un momento crucial, en donde salió alguna diferencia? Y también he sido testigo de muchas relaciones, incluso de amistad, o sea, más allá del trabajo en equipo de amistad, por un conflicto totalmente laboral, totalmente escolar, pero que llevan mucho más allá, que no se sabe eh, resolver adecuadamente, trasciende y pues ya afecta la vida personal y la relación del día a día. Entonces un punto crucial que no quisiera dejar pasar es esa parte, cómo manejar los conflictos y, y que se queden dentro del espacio que le corresponde, dentro del subsistema que le corresponde y que no trasciendan a, pues a una parte ya más íntima, por así decir, que afecte nuestra vida diaria. Así es. Sí, la parte de inteligencia emocional es, es crucial y cada vez se toma más relevancia, se le da esa importancia de vida, no. precisamente el poder eh, identificar las emociones, el poder canalizar esa energía, porque la emoción nos, al final lo que nos brinda es ese impulso para actuar. ¿No? Nos, nos, primero nos da un indicio para actuar, pero si nosotros no vamos gestionando adecuadamente, no reconocemos qué es lo que nos quiere decir esa emoción, va a haber un momento en que va a estallar, ¿no? Entonces, es muy importante el poder, el aprender a conocernos, a estar en silencio, a escucharnos, a identificar el ¿a qué se debió que surgió esta emoción? ¿no? A lo mejor qué creencia, qué interpretación, qué historia está detrás que me está generando la emoción porque los hechos hechos son, pero eh, dependiendo la interpretación que nosotros le estemos dando, pues vamos a vamos a cargarle una emoción por ahí este y eso nos va a llevar a, a actuar o a omitir algunas cuestiones y eso es fundamental y, el, y, y algo que hemos hablado lo hemos tocado como tema en distintas ocasiones yo creo que es algo fundamental para el trabajo en equipo es el poder igual gestionar eh, en nuestro ego, ¿no? Gestionar el ego, mejor dicho, ¿no? El gestionar el ego nos ayuda a trabajar en equipo, porque en ocasiones eh, queremos, no sé, a lo mejor lo que nosotros estamos buscando es el sobresalir, el que nos reconozcan, y eso en ocasiones se va a contraponer con lo que verdaderamente le aporta al equipo. Entonces, ahí es cuando nosotros, nos, puede surgir ese deseo de sobresalir y es natural, pero el que nosotros sepamos, así como con la inteligencia emocional, sepamos identificar o observar esos pensamientos, reconocerlos, y no, no, no, no engancharnos, sino actuarlo desde, viéndolo desde una perspectiva distinta, y decir, oye, ¿esto realmente va a contribuir al equipo o lo estoy haciendo por mí, nada más? no al final de, Y eso es aparente, porque el por mí es por mí a corto plazo. Porque, siendo sinceros, el beneficio del equipo va a ser el beneficio también para mí, y a lo mejor no va a ser inmediatamente, como diría Fred Kaufman, ¿no? No es, a lo mejor al principio no me va a saber bien, ¿no? Es como comerme una ensalada en lugar de un postre, ¿no? Pero a largo plazo es lo que realmente me va a nutrir y me va a ayudar a seguir creciendo. Y creo que esta... Este punto del ego, y lo hemos hablado que no por sí mismo el ego, pues es, es, no es ni malo ni bueno, ¿no? Pero sí esta autoobservación que nos permita a nosotros vincular con nuestras acciones, o sea, vincular y reconocer que lo que estoy accionando es debido a ese reconocimiento, a, ese, a esas ganas de brillar, a esa ambición por crecer, ¿no?, eh, no tiene nada de malo o no tiene nada de bueno, siempre y cuando este, tú estés consciente de ello, como lo dices, y que eso no ob obstaculice que el equipo pueda fluir, ¿no? Que eh, pueda fluir. Y esto, eh, sin lugar a dudas, implica un grado de madurez que creo, eh, y no sé, y eso es, lo hablo a título personal, creo que aún en las organizaciones hay muchas personas que todavía no están abiertas a escuchar estos temas de conciencia y que se vinculen a una organización. O sea, como que ven, trabajar la conciencia, trabajar el bienestar humano, trabajar eh, las dimensiones del ser humano, es muy aparte de ser un empleado de una organización o ser parte de un equipo de trabajo. Eh, y, y no cabe en la lógica de ese liderazgo, que se puedan relacionar las dos cosas. Y creo que no podemos separar, y es algo que dijo Yola, y es muy claro, no podemos separar a la persona del equipo, de la relación y de la tarea que va a ejecutar. No se pueden separar porque somos seres humanos. Y a lo mejor hoy amanecí de malas porque no dormí bien. Y entonces, obviamente, mi productividad, a lo mejor mi mi manera de tomar las cosas, no va a ser la misma que... A lo mejor mañana que haya yo dormido bien, que haya yo este, disfrutado mi, mis horas de, de esparcimiento con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, no va a ser lo mismo. Y no sé si, si, si esto lo puedan visualizar y yo creo que es parte de, de esta generación que se tienen que generar programas de capacitación para que las competencias de generación de conciencia se den en todos los miembros de una organización. Ahorita que te escucho de decir eso, David, no, no dejaba de pensar, eh, digo muy, soy muy tech de corazón y no dejaba de pensar en, en los famosos niveles de las competencias que se evalúan en TEC 21, ¿no? Y recuerdo mucho que una vez un estudiante me, me dijo, maestra, es que no le encuentro sentido a eso de que nivel A y nivel B y nivel C de las competencias, ¿no? Y dentro del modelo pues está el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ahorita que estás mencionando eso y que también escuché la de cómo la, eh, de, de parte de Raúl, la parte del manejo del ego y lo, lo importante que es, digo, bueno, es que cuando eres un estudiante de primer semestre, eh, pues vas ingresando con sueños allá tu carrera, empiezas a trabajar en equipo, pero todavía no fortaleces Vamos a decir, puede decir que traiga cierta condición de ese músculo de trabajo en equipo, a lo mejor es más divertido, vienes de una prepa, eh, los trabajos son todavía como que más académicos, pero qué sucede conforme te vas fortaleciendo en el ámbito de, de la ingeniería que estás estudiando, de la carrera que estás estudiando, bueno, pues eso te va dando la madurez, la fortaleza para tener más que aportar al equipo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ese nivel de trabajo en equipo va subiendo, o sea, el nivel de la competencia va subiendo. Y me detengo aquí porque quiero comentar lo, lo siguiente, hace poquito me quedé reflexionando. Eh, me comentaba una, una amiga muy querida, me estaba como que un poco preocupada, deprimida, porque me decía, oye, dice, pues es que ahí donde estoy trabajando, comentan mucho el trabajo en equipo, dice, pero lo que me confundo es no sé dónde se para, dice, porque son dos cosas que me evalúan no sé dónde separar la parte colaborativa de la competitiva. Dice, y me refiero a la competitiva con la competencia dentro de los integrantes del equipo. Entonces, por supuesto que colaboro, pero resulta que si colaboro así de lleno, pues falta que algún integrante, algún compañero, alguna compañera me roba la idea y luego la presenta como propia. Entonces, creo que a final de cuentas, cuando suceden ese tipo de cosas, es cuando hay un liderazgo que no entiende el trabajo en equipo y bueno, pues esa misma tendencia la bajan los integrantes del equipo. Si el equipo tiene bien claro realmente la sinergia y el resultado que da a trabajar en equipo y que realmente la colaboración sí produce buenos frutos, porque sí puede ser competitivo, pero puede seguir siendo parte de ese objetivo común. Y la, creo que uno de los errores más grandes de los seres humanos es que podemos presumir que estamos trabajando por un objetivo común, pero viene de la mano de lo que acaba de decir Raúl. No dejamos de pensar en el ego, y bueno, sí estoy contribuyendo, pero quiero que digan que Yoli o David Oragut fue el que más sobresalió y fue el que más aportó para que se terminara ese proyecto, para que se diera ese entregable o para que se dieran ciertos logos. No sé qué opinan al respecto. Sí. Sí, es, es, es que es una línea muy delgada, ¿no? Como es entre la cooperación, la colaboración y la competencia y desde qué significado le demos cada uno de nosotros y el líder, en este caso, la cultura, a la competencia. Si la competencia tiene que ver con sobrepasar a otros, porque si, si, si por un lado estás diciendo que vamos a un objetivo en común, pero vas a estar normalmente premiando al que es, sobresale, pues por un lado se, o sea se va a contraponer. Es difícil, ¿no? Es como si fuera un, un dilema, ¿no? Por qué, ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pero el punto aquí es, yo creo, creo que la competencia tiene que ver con serme, o sea, con mejorar nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de permear eso con el equipo, que quiere decir que vamos a ser competitivos porque vamos a mejorar con relación a nosotros mismos, por consecuencia va a mejorar también el equipo, ¿no? Porque cada, de manera individual, de manera aislada, cada uno va a tener una mejor, un mejor aporte y en conjunto, pues, eso va a sumar. Pero no me intenciones, yo quiero ganar para que, pero tú tienes, alguien tiene que perder, porque cuando pensamos en ese, con esa mentalidad, entonces, precisamente, viene esta guerra, podía venir, pues, lo que no sucede en general en el mundo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el pensar que, que para que yo tenga que eh, algo, este... Eh, pues alguien tiene que perder, ¿no? Que es una mente de escasez en realidad. En, este, eso es por una, por una parte. Y otra cosa que me viene a la mente con lo del eh, liderazgo, o sea, que estamos hablando del, del trabajo en equipo y del liderazgo, es que yo he escuchado, así, que como en, así como en el coaching, ¿no? Dice que un buen líder o un excelente líder es aquel que ni siquiera figura. O sea, el, el líder ni siquiera figura, a lo mejor, en el logro del resultado. Ni siquiera, a lo mejor, no, no va a estar posicionado, no va a estar en el spotlight, ¿no? Sino, en general, va a estar el logro del resultado del equipo y el, y el líder, a lo mejor, ya ni siquiera estuvo. A lo mejor, inició, a lo mejor, impulsó, generó las condiciones, marcó la visión, pero ya no, este, ya no, ya no va a estar ahí. Creo que eso es el verdadero liderazgo, ¿no? Cuando no estás buscando, cuando... Cuando tienes la humildad, cuando uno es capaz de tener la humildad de decir, yo sé que esto que vamos a hacer es mejor para el mundo, este, pero no importa si al final el que se lleva las palmas no soy yo, ¿no? sino que mientras se pueda lograr, pues con eso esto me doy por más, más que por bien servido. Y, y creo que este proceso de madurez que, que, que hablas, Raúl, también pasa en los equipos de trabajo, y retomando un poco esto de las fases que, que, que les mencioné, y, y la, la tercera, este modelo, la tercera fase que maneja es la integración, es decir, aquí el, el, ya al integrarse la insatisfacción se va disminuyendo, se van resolviendo estas discrepancias entre las expectativas y la realidad y empieza a fomentarse una armonía, una confianza, un apoyo mutuo y un respeto. Creo que esta parte es fundamental porque profundiza en el nivel de las competencias, como lo, lo mencionábamos, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, podemos ir elevando nuestro nivel de, de competencia como eh, integrantes de un equipo de trabajo y creo que esto eh, pues genera resultados para la organización muy eh, satisfactorios y también reconoce que los demás po podemos este, estar logrando nuestros objetivos y creciendo juntos, ¿no? Creo que esto eh, nos lleva al, a la siguiente etapa que, que maneja este modelo, que es la producción. Para este modelo, el momento en que un equipo está en producción es cuando tiene su mayor nivel de productividad, es decir, cuando mejores resultados puede dar, cuando eh, mejor eh, eh, eh, se percibe la confianza en el equipo y se notan sentimientos positivos para hacer las tareas. Es decir, es tan claro la manera en que se puede negociar, coordinar, comunicarse, que no se da pie a, este, a conflictos que no se puedan resolver. Y finalmente habla de que puede existir la terminación de ese equipo de trabajo porque de alguna manera alguno de los eh, eh, miembros del equipo decide migrar por expectativas personales o profesionales hacia otras eh, retos profesionales y de alguna manera, pues esto nota una terminación de un equipo de trabajo. No sé qué les parezcan estas etapas y si les suene interesante algo de estos puntos. Y tiene mucha lógica, David. Y en esta última etapa que, que mencionas, que dices que cuando un equipo decide emigrar, que pudiera ser por diferentes razones, supongo, ¿no? De repente ya no se identifica con los objetivos. Eh, puede ser desde un conflicto laboral, personal, en razones, ¿no? Pero aquí algo que yo quisiera mencionar es cómo, bueno, hemos mencionado varios factores que intervienen para que haya un eficiente trabajo en equipo o, o para que la relación del equipo sea exitosa, pero creo que un punto crucial es y es una de las tareas, no la única, pero es una de las tareas o responsabilidades que tiene un buen líder eh, eh, para manejar el trabajo en equipo es mantener la motivación. Creo que si se pierde la motivación dentro de un ambiente de trabajo, y hace rato también tú lo mencionabas, David, podemos tener un mal día, de repente, ¿por qué no dormí bien? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué anímicamente, simple y sencillamente no es mi mejor día? Eh, fue un día pesado en diferentes aspectos. Pero cuando se pierde la motivación, no solo momentánea, eh, creo que puede afectar diferentes aristas, pues no solo en el, en el equipo de, de trabajo, ¿no? Sino abandonar a lo mejor un proyecto de repente por el que pues, estuvimos luchando mucho, mucho tiempo, que logramos pertenecer a ese equipo, que estamos contribuyendo. Pero sí, cuando se pierde la motivación por cierta tarea a lograr, creo que ahí es donde debemos separar mucho las antenas, no solo el líder, porque digo, como seres sociales y como seres humanos, pues somos responsables también de de mantener cierta ecuanimidad y de saber cómo vamos a reaccionar, o sea, como protagonistas, cómo vamos a reaccionar hacia ciertas situaciones y hacia ciertos obstáculos que se nos pudieran atravesar, ¿no? Pero creo que sí es una de las tareas más importantes y difíciles, pudiera decir, de un líder, de cómo mantienes la motivación en tu equipo de trabajo para que puedas salir adelante. sí. Sí, definitivamente ese es un tema fundamental y yo creo que aquí es uno de los puntos, no sé, desde mi perspectiva, ¿no? este, el más relevante es el tener esta visión unificada, ¿no? el tener claridad hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué nos unimos ¿no? desde el inicio? ¿Por qué nos sumamos? ¿Por qué articulamos estos esfuerzos? Porque el trabajo en equipo puede sonar de repente muy padre, decir, nos llevamos bien, contribuimos, nos repartimos el trabajo, nos complementamos. Pero si no hay un para qué trascendente, realmente no, eso no va a ser sostenible desde mi perspectiva. ¿no? Es como una empresa cuyo único propósito tiene la cuestión de el generar rentabilidad. Es muy importante el dinero, es muy importante el recurso financiero, sin embargo, si ese es el único sostén, pues evidentemente cuando haya una oportunidad que deje más dinero, pues nos vamos a ir por ahí. ¿no? Cuando hay un motor más fuerte, más trascendente, independientemente de la parte financiera va a haber otros elementos. Y aquí en el trabajo en equipo siento que es parecido. Hace ratito lo hablaban, ¿no? La colaboración no solo está en el trabajo, sino es en el entorno personal, familiar. Y lo veo con un, por ejemplo, en el caso de un matrimonio cuando uno dice es que nos unimos porque nos amamos y queremos compartir la vida juntos, igual desde mi perspectiva no es suficiente solamente esa cuestión, sino tener una visión en común, ¿no? ¿Cuáles son los valores en común? ¿Cuáles son nuestras ambiciones, aspiraciones? ¿Cómo queremos, cómo queremos vivir, no? Este, porque eso, cuando lleguen los momentos del desafío, que son casi diario, este, o diario, va a ser lo que nos va a ayudar, ¿no? El tener esa claridad de decir, bueno, Sí, ahorita nos peleamos porque dejaste destapada la pasta de dientes, pero realmente eso en comparación con lo que estamos trabajando juntos no es nada, ¿no? Y en una cuestión empresarial, organizacional, pues es, es parecido. Van a venir los desafíos, pero si tenemos claridad de hacia dónde nos dirigimos y realmente estamos caminando hacia allá, ¿no? Hay estrategia para eso. Entonces puede, puede existir esta motivación, ¿no? La motivación incluso puede permear y estar intrínseca y no depender necesariamente de incentivos, ayuda, claro que sí, incentivos económicos, vacaciones, otras cuestiones, ayuda, pero por sí solo, ¿no? No va a respaldar lo que la unión, ¿no? El propósito, como decía, el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de matrimonio, pues nos unimos porque tenemos una visión en común y eso es lo que nos va a mantener. En la empresa, en, la, en el trabajo en equipo, es, ok, estamos trabajando así un, una cuestión en común, es, va a ser difícil que si yo ya estaba casado con ese objetivo, diga de repente, ah, no, pues es que ya, ya no funcionamos bien en equipo y me voy a ir a otro lado, a lo mejor voy a ir con otro equipo para esa misma visión, pero sí es, es un tema bastante, bastante interesante. Y, y al final alinear un equipo de alto desempeño, creo que lo han mencionado, está íntimamente relacionado con el liderazgo, ¿no? El liderazgo de, eh, de cada uno como parte del equipo, pero también del líder en, en sí, ¿no? Y, y Raúl hablaba de, de liderazgo independientemente de que tu puesto sea de liderazgo, como de líder del equipo, ¿no? Y eh, me vino a la mente un libro de Robin Sharma que se llama El líder que no tenía cargo y que habla precisamente de eso, o sea, que, que debes de actuar desde ese protagonismo, aunque tú no estés... Eh, al frente como responsable de, de, de todo un equipo, una conjunción de trabajo. Y la otra cosa que quería yo tocar en este punto es eh, esta fase de evaluación que debe de haber en cualquier equipo coordinado y que es una fase que tiene que ser una fase de... Me, a mí me encanta esa palabra y me gusta y, y desde hace tiempo... Eh, He quitado de mi, he tratado de borrar de mi modelo mental la parte de feedback o retroalimentación, porque si sí lo asocio a algo negativo yo, entonces, y esto que dice conversación constructiva de mejora, eh, y creo que esa parte es este, fundamental, que un buen líder tenga una buena con conversación constructiva de mejora, y que esté abierto a escuchar también a la otra persona para crecer el equipo de trabajo independientemente de que lo que me diga no me guste, de requiero entender a la persona como persona y por eso ten, eh, tiene que ser un paradigma de la empatía, una, un paradigma de, de, de, de, de los puntos que valoramos dentro del equipo, ¿no? entonces creo que esta parte es algo crucial al momento de que vaya a fomentar el crecimiento del equipo, ¿No? y también hay otro tipo de herramientas y no sé qué opinan ustedes de repente porque a mí me dicen, oye, ¿y el team realmente sirve? Pues sí, sí sirve para la construcción del equipo, ya después eh, trabajaremos en otros aspectos, no pero sí, en actividades lúdicas puede darse esa reflexión y ese, ese eh, aspecto de unificar y darte cuenta si ese equipo y conocer en otro ambiente más relajado a las personas y Cuáles son sus creencias, modelos mentales y comportamientos al momento de que están en algún tipo de situación. Y es que a final de cuentas, creo que el éxito del trabajo en equipo requiere que cada acción que aprendamos desde nuestra persona y, de, y conscientemente de, del objetivo al que estamos contribuyendo radica ahí en la conciencia que estamos haciendo de cómo nuestra actividad o nuestra contribución va a aportar al a a logro de ese objetivo. Y, y resalto la palabra conciencia como parte del liderazgo consciente. Creo que todos nos equivocamos. Y yo lo, lo mencionaba ahora en un desayuno que tuve ahí con, con mis graduandos de ingeniería. Fue como que el primer encuentro dentro de ese journey que van a tener de grabación Y les mencionaba la parte de, de la conciencia. no Les decía, no quiero decir que en alguno de ustedes no ha reprobado no ha sacado la calificación que en algún momento no esperaba, no fue seleccionado para ir a los intercampus eh, no pudo ir a ese congreso por el que estuvo trabajando, o sea, todos fallamos, pero creo que la parte crucial es la conciencia y de cómo me percato con todos mis sentidos y mucho más allá de cómo mi actuar está contribuyendo para el logro de un objetivo. Yo creo que digo hemos aportado muchas cosas, de, eh, David, Raúl, de muchísimo va valor, pero... Creo que sí, si, como si somos seres conscientes y tenemos claro por qué es lo por lo que estamos luchando y cuál es el posible efecto que nuestra contribución puede tener, ahí ya tenemos un gran camino recorrido. Sí, así es. Sí, el punto es, es esta cuestión, ¿no? El, el tener esa. Eh, un, un diría no, la humildad ontológica de decir no tengo yo toda la verdad, toda la razón y puedo equivocarme y si yo acepto que me equivoco y puedo corregir y eso va en beneficio del equipo, está perfecto y viceversa, ¿no? Cuando me toque a mí dar esta conversación este, constructiva de crecimiento ¿no? esta, esta, esta parte el poderlo hacer sí con todo el respeto con todo el amor y con toda la compasión pero al final va a ser también debo tener la madurez y la valentía de expresar lo que va a ayudar al equipo sin, sin dirigirme a la persona específicamente, ¿no? O sea, no es que la persona sea de tal manera, sino hay una situación por mejorar, ¿no? Y eso este, hay que contribuir, pero sí creo que es, es fundamental que sea recíproco, ¿no? Porque a veces podemos estar muy dispuestos a nosotros escuchar, a corregir, pero cuando nos llega el momento de nosotros intervenir para retroalimentar, o en este caso, dar esta conversación constructiva a otras personas, a veces decimos, híjole, este, ahí nos volvemos egoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, no, prefiero seguirle cayéndole bien, prefiero que no se disguste conmigo, o sea, entonces yo estoy anteponiendo mi reputación, estoy anteponiendo mi deseo antes que este, justamente que lo que va a mejorar al equipo, que en este caso puede ser esta, retro, este, esta conversación o este comentario Ten, va a tener consecuencias, ¿no? El chiste es asumir esas consecuencias, ¿no? Y que dentro de lo que me corresponde, honrar lo que me corresponde. Ya de ahí lo que, cómo se lo tome la otra persona aún cuando ya sea, yo desde mi perspectiva sea lo más dulce, lo más educado y todo, pero ya, ya no tengo control sobre cómo lo va a tomar la otra persona, pero de mi parte que no quedó nada, ¿no? Nada por, nada pendiente. Y, y, y lo tomas como este protagonismo de ser parte del equipo, ¿no? Al final de cuentas. Y la verdad es que este tema da para mucho más, sin embargo, pues el, el tiempo se nos termina y, y tenemos que acudir a, a otras actividades que todavía tenemos durante nuestras actividades de semana laboral, aunque es viernes, y por lo cual le agradezco a Yola y a Raúl el haber estado... Aquí con el equipo iniciando esta nueva temporada de Conciencia Tech. Y también felicitar a Andrés que me acaba de comentar que ganó un premio, un concurso. Y se va a ir a Argentina en el mes de septiembre, cinco días, a hacer eh, eh, producción de bandas o algún tipo de producción musical o de, o de programas. Así es que felicidades a nuestro alumno. Les felicidades Andrés. Y felicidades. los invitamos el próximo viernes a Conciencia Tech. Que estén muy bien y nos vemos Gracias. la semana que entra excelente viernes esto fue Conciencia Tech el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti, hasta la próxima